hola amigos este es un video hecho para los, los muchachos de página web avanzada Uteco el mismo es de ayuda para realizar la práctica número 3 con esos requerimientos dicen que debe tener el sitio mínimo seis páginas de contenido y que todas deben ser en php es decir las 6 páginas van a ser extensión.php. bueno que el sitio tengo un menú para navegar que tenga formularios y que la estructura del código de las páginas sea HTML5 bien yo tengo un sitio acá que aunque no esté en HTML5 pero tiene su estructura supongamos que esto sería todo estructura HTML5 bien entonces como yo tengo todas mis páginas en HTML las voy a cambiar cuando estén ella a punto .php para visualizar el sitio me voy a ir a localhost proyectos que es donde tengo esta práctica almacenada ahora estoy utilizando San, como ven dentro de htdocs tengo mi carpeta proyectos y ahí tengo la práctica 2 de ejemplo la misma la voy a visualizar por el navegador y noto que son páginas HTML. Una de las partes de la práctica piden que esas páginas sean todas PHP. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr eso? Fácil. Edito mi página HTML y la guardo como punto PHP. Guardar como fulana.php. Ya trabajé el index. Y ahí lo veo. Prosigo con las demás páginas. Guardar como... Perdón, que esto, eso eran otros archivos abiertos. Contacto, le voy a dar a guardar como. Escúsenme nuevamente, que tengo un reguero de archivos abiertos. continúo voy a abrir contacto lo voy a editar y a contacto le voy a dar guardar como para llevarlo a punto php y que mi página sea tipo punto php prosigo con las demás páginas guardar como de nuevo y de punto html a php ya tengo mis páginas cambiadas ¿Qué debo tomar en cuenta ahora? Mi menú principal apunta a páginas.php.html y la debo pasar a .php. Este menú está en la página servicios. Debe ser el mismo en todas las páginas. Por lo tanto, he guardado. Voy a abrir las demás páginas para modificar ahora también mi menú. Abro index, busco mi menú. Lo que tengo que verificar es que, como referenciaba páginas.html, ahora debe referenciar a páginas.php. Como se puede visualizar acá, reemplazo, o sea, pegué encima. Ya tengo el index y tengo contacto, me parece menú, no, esta falta también el menú lo he intercambiado ahora son todos .php voy a revisar la página servicio por si aún no la he cambiado ya está cambiada bien, como ya tengo todo mi sitio en páginas .php las .html puedo eliminarlas si visualizo ahora mi sitio que pudiera ser esto quedarme en el directorio, noto que el sitio me sigue funcionando perdón, debo actualizar veo que tengo servicio.php, index.php, contacto.php y el sitio me sigue funcionando igualito Diferencia. ahora todas las páginas son .php y solo se pueden ver si estoy ejecutando mi localhost eso era todo así de simple. Hasta una próxima ocasión.